Siempre lo supimos. Nuestro encuentro pirata hoy tiene su final. ¡Vámonos! Tiene que acabar. Por esos amores que no se olvidan. Por esos amores que